No, <risa> Yerjan la antigua con nosotros. Gracias, gracias Fulvio, gracias Francia, amado, a Carolina. Y a todo el equipo Hola. de producción y a la gente que nos hace el favor de seguirnos, ¿verdad? Y de escucharnos durante tres horas continuas de producción exquisita en este, su programa de mañana. ¿Cómo que tú le dices, Julio? La esencia. La esencia. Sí. Bien, eh, en el día de hoy voy a iniciar con algo positivo. Sí, eh, hoy es lunes y estamos saliendo de esta pandemia, ¿verdad? Estamos ya eh, entrando a nuestro nuevo estilo de vida y abriendo ya la economía y entonces yo quiero hablar de algo positivo, y es felicitar a la familia Ten. Eh, es una familia que se ha dedicado a regalarle cena a los policías en San Francisco de Macorís. ¿Y, ¿Y cómo así? Sí, mírenlo ahí. Esa familia, de manera gratuita, les regala cena a los policías en San Francisco de Macorís. Entonces, eso hay que destacarlo, claro. de Pero la humanidad, ¿Eh? Porque de los policías nadie se acuerda, porque todo el mundo lo, lo acusa de malo, pero cuando, nos, cuando tenemos un problema queremos un policía. Esa la familia verdad. está haciendo un gran trabajo y yo desde aquí, desde el programa de mañana, quiero agradecerle a ellos en nombre de todos los policías eso que están haciendo. Miren qué bien, ellos toman de sus recursos para... Eh, darle totalmente gratis cena a los policías, caramba los policías que están eh, eh, cogiendo tanta lucha con la gente ahora y que además tienen pocos lugares donde comprar porque que iba ahora con el toque de queda que no hay ningún negocio abierto y donde cena los policías y esta familia le está resolviendo el problema muchísimo de ellos, Qué bueno vamos a escuchar eh, el audio de este video de un amigo policía que nos mandó donde él le está agradeciendo a ella esta, este, este gesto Mire, hermano mío, ese video que le está haciendo de esa, de esa persona, mire, esas son personas que tienen, desde que empezó la cuarentena, mira, dándole dándole policía, dándole cena a los policías, hermano, mire. Esas son cosas que nosotros le agradecemos, los policías, infinitamente en el alma. Ellos no saben el valor que tiene esa cena que ellos nos dan a nosotros, ya que se nos hace tan difícil en la noche, porque como el toque de queda después de las 5 de la tarde, todos los negocios están cerrados. Mire, esa gente, desde que empezó la cuarentena, mire, dándonos comida a nosotros, dándonos esa cena ahí, toda la noche, mire, nosotros se lo agradecemos infinitamente en el alma, hermano mío. Para que usted me felicite sí. esa gente y me le dé un poco de sonido a esa gente. Ojalá hay más personas hagan lo que ellos están haciendo, que en realidad nosotros los policías de verdad la estamos necesitando. Sí, hay que destacarlo. Hay que destacar eso. Y así como dijo el policía de manera llana, ¿verdad? Utilizando ese lenguaje popular, hay que darle sonido a este tipo de cosas, porque fíjense ustedes que ellos no lo publican, somos nosotros que lo estamos publicando a ellos, ese buen gesto. Y ahí ustedes vean que había agua, pero hay días que ellos han puesto garrafones de jugo para darle cena a la policía, qué bien. ¿Y quiénes son esta gente? Bueno, eh, la señora Luisa Ten y su familia, ojalá hubiese podido tener el nombre del esposo, yo sé que luego me lo van a pasar a la gente que nos está viendo, ojalá me lo pudieran enviar el nombre de su esposo, porque qué bien. Felicidades a ustedes como familia. Qué buen gesto hacen de pensar en esta gente que están en la primera línea, en la primera línea de defensa y de lucha contra esta, contra, contra el COVID, porque son de los que tienen que estar lidiando directamente con el forcejeo de la gente que no se quiere quedar en su casa y que están arriesgando sus vidas, dejando a su familia en su casa, están arriesgando su vida porque tienen que llevar a una gente presa, eh, involucrarse con gente, a veces hasta sin mascarilla en la calle y entonces ellos están poniendo su vida en riesgo en la primera línea. Así que felicidades a la familia TEN, gracias por eso que ustedes hacen con nuestros policías aquí en San Francisco de Macorís, y ojalá que las empresas y que todo el mundo también lo haga, que pensemos y que defendamos a nuestros policías, que son buenos, algunos malos, como, como en todo, pero lo, en, en su mayoría son buenos, y tenemos que defenderlos, tenemos que tratar bien a nuestros policías, a nuestra gente, que son los que nos protegen y los que nos cuidan, diariamente y más ahora en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Por otro lado prometí que iba a hablar sobre el tema de de norte. resulta que nos, nos llegaron denuncias muchísimas recibos pudieran colocar la imagen aquí en la, ahí? Eh, muchísimos recibos de gente que se le duplicó la energía eléctrica, su factura incluso gente que se le triplicó Gente que le llegaba la factura de mil pesos que le llegó de cuatro mil. A ese le fue cuatro veces, ¿verdad? Eh, gente que llegaba de ochocientos que le llegó de dos mil y pico. Entonces nosotros no, eh, le pedimos a la gente que nos enviara los recibos, nos comunicamos con la gente de Norte en Santiago e inmediatamente nos dieron una información. Sé que mucha gente de los que nos mandaron sus recibos ya recibieron la llamada. Ellos dicen, eh, vamos a ver, ellos aseguran que no han aumentado la tarifa de facturación, dicen ellos. A mí me la duplicaron. Eh, dicen también. ellos que, que la institución ¿eh? dijo que hay tres factores que inciden en este periodo de cuarentena para que los clientes realicen mayores consumos. Y dicen que entre estas razones que los usuarios están observando un incremento de su facturación es que en este momento estamos recibiendo energía 24 horas. Eso es cierto. Realmente el, los pueblos están recibiendo energía Pero 24 horas. Lo que estamos en 24 horas, tenemos una tarifa que no llega Exactamente. Y se duplicó. Para, para allá voy, para allá ah. voy. Eh, el pueblo está recibiendo eh, energía eléctrica 24 horas. Eso es cierto. Pero la gente que, que, que siempre tenemos 24 horas no nos llega así. no llega fija. Por ejemplo, el consumo es siempre más o menos similar. Y no tiene por qué triplicarse o duplicarse. Otro de los factores, dicen ellos... Eh, que consecuencia de que la ciudadanía pasa más tiempo en sus hogares, esa situación provoca un mayor uso de los electrodomésticos. Normalmente la nevera siempre está conectada. Es como yo digo, en mi casa no se ha aumentado el consumo. Y si se ha aumentado, es mínimamente, porque siempre hay gente. Y dice que sumado a esta realidad, a, ¿verdad?, a, lo, a las 24 horas, y a que la gente esté en su casa también, las altas temperaturas. Dice él, aquí... Eh, prevalece en el país alta temperatura conocida como el calor de verano. ¿Qué resulta? ¿Le podemos comprar desde Norte eso? Y yo le agradezco a la gente de Norte que gentilmente ¿verdad? se comunicaron con nosotros, nos han dado seguimiento y qué bien por ese equipo. Pero en sentido general, en sentido general realmente nosotros no podemos eh, eh, creerlo así por así. Porque que hay gente que la luz... La energía eléctrica le llegaba, por ejemplo, de 900 pesos y ahora le llegó de casi 4 mil. ¿Cómo es posible? ¿Qué tanto consumió durante este tiempo? ¿Qué se está haciendo? Y entonces continúan lloviendo la, la, las, las denuncias porque ellos han dicho que es una, porque la gente ahora está en la casa. Es cierto que pudiera ser que consuman más, pero no, no el doble ni el triple. Eh, la temperatura es cierto que es tan alta, pero tampoco es para que te triplique la, la, la, la tarifa. Y tercero, que, que lo otro es que estamos 24 horas. La, uh -huh. Hay una gran parte de la población que tiene sistema 24 horas de energía eléctrica y no tiene por qué triplicarse porque yo, yo la tenía antes. O sea, yo tenía 24 horas antes de la pandemia y ahora resulta que tengo 24 horas con algunos apagones que a veces entendemos que por fallas eléctricas, pero entonces se me triplica. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo justificamos? Entonces, esta información que nos da EDENORTE, eh, eh, vamos a ver, tenemos ahí los la, la, Yo mandé ahí el informe de ellos, la comunicación desde el Norte. Mírenla aquí, ahí está. Eso ellos los envían un comunicado respondiendo a la denuncia que hiciéramos el pasado viernes aquí en el programa. Y entonces, hoy quisimos eh, presentarle a ustedes eso en exclusiva, la información que ellos no están ahí. Eh, las personas que quieran esos detalles, yo se los puedo mandar vía WhatsApp. Eh, pero ahí está la información. De todas maneras es la misma ¿Eh? es la misma Sí, yo lo que espero que Edel Norte corrija esa situación y yo estoy en creer y esto es una especulación yo estoy en creer que hay gente en el Norte que son enemigos del, de, del, del gobierno claro dilo, dilo claro hay que decirlo porque si ustedes analizan los dos últimos discursos antes del de anoche no, yo estoy calladito cada eso. vez que el presidente hablaba se iba a la luz Quincán, un, un apagonazo eh, eh, cuando yo hablo presidente. Sí, y resulta que ahora, en medio de la pandemia. Lo con, que hacen es aumentar. Lo que hace es que te aumenta la tarifa. Es que pero por no. Dios, ¿cómo <risa> es posible si se supone que ya Engano, Punta Catalina entró? Ya entró Punta Catalina. Se supone, se supone que ahora tenemos que tener más luz y más barata. Entonces tenemos, es cierto que tenemos más luz, ¿verdad? Porque está 24 horas en todos los sectores ahora mismo, por la situación. Pero entonces la tenemos dos y tres veces más cara. Entonces, ojalá yo me equivoque. Pero parece que hay alguien que es enemigo de, de, del gobierno, hay en, en, en las edes que está haciendo, eh, que está golpeando a la población de esta manera. Así que con esto yo concluyo haciéndole nueva vez el llamado de norte. La temperatura alta no es, no me pueden decir a mí que esa es la razón, no me pueden decir a mí que es porque estamos más tiempo en la casa, y no me pueden decir a mí que, siempre, que casi siempre tengo 24 horas. Que es por eso, porque en la 24 horas lo que te da es más estabilidad, incluso, dentro de la facturación oh. eléctrica. Muchísimas gracias, Wander, ah, Yoyan. Al eh, eh, eh. Léete algunos mensajitos de WhatsApp para ver la, la interacción de nuestros amigos de WhatsApp. Me gustó esta, se eh, iba la luz. Sí, es verdad, en los dos últimos discursos del presidente, Quincán eh. se iba a la luz. Oscuro sí, el sí. país, tú y si, ah, disculpe, <ríe> no que yo quedo. Bueno. ¿Eh? Una bueno. bueno. Va, vamos a ver qué dicen nuestros amigos. Amado, preparado, amado, que queremos escucharte. después Gustavo, de Gustavo Vargas de, sí, de Santa Ana dice: el toque de queda empieza desde las, cuándo a las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Desde hoy. No del miércoles. Desde el miércoles. Ah, del miércoles. Empieza a desde hoy. ¿Comenzamos? Sí. Bueno. Ay, ayer concluyó la etapa que se renovó ah no pues entonces eh, el, el toque hoy. de queda inicia hoy, hoy pero la apertura de la economía inicia es el en miércoles, miércoles. Sí. así es Renberto de, de este New Jersey dice buenos días a todos están viendo el programa el gobierno se le ha hecho fácil gobernar un país de ciegos sordos y mudos todos los discursos del presidente es pura mentira y solo en el país de la maravilla de Danilo y sus ministros eh, qué mal con mi país tan hermoso feliz día yo no estoy de acuerdo con la realidad Allá nadie ha tenido cuarentena. Si todavía salud pública está trabajando con donaciones, ¿qué pasará después que nadie tenga ese poco de conciencia? Que Dios nos ampare, dice ella. María de la Javiera dice, quiero decir que de salud pública la gente no quiere nada y el presidente prácticamente abrió el país. Sin embargo, después de los votos, no quiero llanto, dice ella. Rafael Díaz nos manda aquí una fotografía. Rafael Díaz dice... La alta velocidad y el libertinaje en la carretera de Naranjo Dulce. Comienza a preocupar a las comunidades. Ayer una camioneta repleta de bañistas. ¿Cómo? ¿Cómo? Repleta ¿Eh? de bañistas, dijo Rafael Díaz. Ah, pero mira la camioneta. Perdió el control y verdad. hubo algunos heridos. ahí la, la, la fotografía. Pero se quemó, parece. Bueno, porque, como si se hubiese quemado. Bueno, ahí está. Pero no puede ser, es repleta de bañistas. <risa> Sandy desde pero, los maestros. Otra imagen, otra imagen, muchachos. La, hay otra imagen arriba, muchachos, que se ve la, la, la ajá, en primer plano. Ahí está. Bueno, ¿Cómo lo dejaron pasar? Sandy desde Los Maestros dice... Buen no, día. Aquí es más que está, que es un tieto. Sí. Sandy los Maestros <risa> dice... No duermo desde que me enteré del mejor programa de noticias, el de ustedes. Felicidades. Bueno, sí si estoy de acuerdo con la medida. Eso era lo que la gente quería. Lo más chulo del discurso, felicitamos... Por el buen comportamiento y el cumplimiento de las medidas impuestas, se ríe.